¿Qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal Seguimos con el Junior Eurovision Bueno, vamos a ir con la actuación de Polonia, de Laura Y con la canción To The Moon Bueno, una canción para mí era de mis favoritas desde el principio Luego con la nueva versión perdí un poquito, pero... Nada, o sea, fue, fue la primera impresión porque en el festival me encantó Me encantó para mí tenía que haber quedado mucho más arriba sin duda pero bueno, tenemos una magnífica actuación de, de Polonia, de Laura que vamos a ver ahora, vamos a analizar Para mí, de los mejores directos. Y creo que es de las más pequeñas de, de todo el concurso. Los bailarines, el trabajo brutal. Muy bien. Esta niña tiene muchas tablas en el escenario, súper controlada, ya te digo, de los mejores directos. Es que el conjunto de la actuación para mí fue de, de las mejores. Estaban muy bien los planos de la actuación Te digo, los bailarines, chapo La obra sensacional wow. me encanta la presentación en la final nacional me encantó con la orquesta pero es que aquí queda súper bien con este giro de, de, de, de instrumental ya te digo qué planos más buenos Y me encanta esta imagen, con las lunas una encima de la otra. Súper bien, Laura. Ya lo he dicho durante la actuación. Para mí es que el conjunto mmm, era de lo mejor, de lo mejor de, de, de esa tarde. Sin duda. De los mejores directos, de los bailarines increíbles, los planos perfectos. Súper bien enfocada la actuación, ya te digo... Para mí Polonia tenía que haber estado mucho más arriba, sin duda. Bueno, tengo que dar las gracias porque nos traen buenísimas canciones al Junior Eurovision. Este año en Eurovisión de adultos, Ockman también fue brutal. Así que espero que sigáis esa línea para, para el Eurovisión 2023 de adultos y el Junior. Mm, ya mismo, es que veo a Polonia ya mismo alzarse con el triunfo. O sea, sé que va a estar ya no te digo, como mucho le doy dos años para que Polonia se esté alzando el triunfo en uno de los dos festivales. Es que estoy segurísimo. Además se lo merecen por la perseverancia, las ganas. Tantos eurofans de Polonia que desde aquí os saludo a todos. Mi amigo Lucas, al que quiero muchísimo, que también es eurofan y viene conmigo este año a Liverpool. También estuvo en Turín y al que quiero muchísimo. Así que solo puedo mandar amor hacia Polonia... Y nada, hasta aquí el vídeo de Laura con To The Moon y la actuación de Polonia en el Junior Eurovision. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo. No olvides tampoco de darle like. Nos vemos.